Bueno, arrancamos directamente ya con los temas importantes y uno de ellos tiene que ver con nuestros amigos jubilados. Y Pablo trae lo que fue el aumento anunciado hace minutos, por más, hasta recién estaba hablando. Sí, sí, sí, sí. acaba de terminar la conferencia de prensa, así que sacamos los datos tomados en manuscrito muy recientes. El aumento de fin de año que opera en el mes de diciembre da del 15,6% uh -huh. para jubilados, pensionados sí. y todos los que se refieran en este indicador. 15,6%, pero el gobierno está planteando que esto implica un 107% anual, Bien. o sea que está superando la inflación. ¿Cómo se llega a este número? Bueno, habrá que mm, desglosar, pero probablemente estén contemplando todos los bonos especiales que se le dieron, sobre todo a la base de eh, los aumentos para los que cobran la mínima sí. o para los que eh, están cobrando hasta dos. Jubilaciones mínimas, sí. que se les ha dado un proporcional. O sea, el 107% contempla bonos, no solamente subas porcentuales. Es lo que uno calcula a partir de. Para que dé ese resultado, para ¿no? que dé ese, a resultado. ese porcentaje. ¿Por qué? Porque otra de las novedades, aparte de este 15,6% que estamos viendo en pantalla, sí. es que los que están cobrando la jubilación mínima van a tener un bono adicional. Ah, bien. Durante los meses de diciembre, enero y febrero, 10 mil pesos. Por mes, los que cobran los la mínima. Uh -huh. Los tres meses seguidos. Los tres meses, 10 mil pesos por mes. Entonces, ¿cuándo? ¿noviembre? diciembre, no. diciembre enero, enero y febrero. Y febrero. Bien. Entendemos entonces que van a cobrarlo en el calendario de cobros que tiene cada uno. Adicional. Pero tendrán que ver, Ajá. bueno, esto operará seguramente hacia el mes de enero, sí. por los meses de diciembre, enero y febrero, 10 mil pesos. Y los que cobran hasta dos jubilaciones mínimas, sí. proporcional, 7 mil pesos de bono sí. para eso que cobran hasta dos mínimas. Una mínima que ya está rondando entre los 50 y los 60, ¿lo tenés ahí el dato? A ver, nos fijamos, no por, sé bien actualmente... ¿Digo cómo por está. cuánto va a ir? Claro. Los números... Y el último últimos. estaba cerca de sí, sí, cerca 50 mil pesos, pesos, ¿no? Eran 47 mil y algunas monedas más, obviamente como siempre decimos, ¿no? Explicando que la situación de los jubilados, el aumento es necesario, porque si vamos a las canastas que hablamos siempre, ¿no? la canasta básica total, la canasta básica alimentaria, que habla de la indigencia, está muy cerca allí de ese valor, sí, ¿no? Y que hay que recordar datos importantes como que el INDEC no mide en su índice inflación por ejemplo, alquileres, claro, Bien. muchos que no claro. son propietarios, claro. sí también dar como detalle importante todo lo que es en la ayuda para comprar medicamentos a través de PAMI y con algunos cambios que introdujo este gobierno que no es menor para los jubilados. No, totalmente. Bien, Pablo, entonces... 50.353 pesos de la mínima sí. es el dato que, que Bien. tenemos. Bien. Bueno, eh, entonces, los que cobren por debajo de esto tendrán ese bono de 10.000 pesos. Excelente. Y los que cobran entre ese monto y los 100, en todo caso, van a, cobr van a cobrar 7.000 pesos adicionales durante tres meses. Bien. Bien. Este anuncio, como decíamos, lo hicieron Sergio Massa y eh, Fernanda Raberta hace unos minutos y está planteando que un, un buen anuncio sobre todo para costear las fiestas de fin de año y sí. la etapa de principio de año como están haciendo varias las negociaciones salariales. Gracias Pablo. Muchas gracias.